Me roto. ¡Ah! ¡Me he yo miro a él, no te preocupes. Júmula, júmula. Pero, cumpla, pero se tiene Llega ahí tan rápido. ¿Sí? ¿Dónde va la bomba? No, pero la bomba. la puerta de puerta de mierda. Sí, de en Tetris. <risa> ¿Por qué piqueo? Hoy solté con una pistolita. Tapete. una que están fuera sí, sí, la rompiendo oh This is our que se están todos uh veo. están todos largos si, si si de largo, largo, largo baramba, la flamenca Hijo madre! p*** la caramela! ¡Dame la ¿Es ese largo? Hey, hey. de ¡Caramela! ¡Caramela! ¡Caramela! ¡Caramela! ¡Caramela! ¡Pero! ¡Arrrara! ¡Arrrara! Dame a pe, dame! ¡Se está volando baranda, pa! Y bueno, entonces vamos. ¡Medio! Oh. Hey. Y el igual flamengo hijo de caramelo ganó carreado ganó carreado Dame la China A ah. le gusta la pija <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! watch. Me. Joder, nadie mira en medio sin ¿Qué es un rep es como te lleva a la mitz que ¿Qué misteriosa quiero que haces Si sabes que hay fondo uno de 10 hijo no, no jugué el tetris Un caramelo sí pobrecito se de a media hora esto vamos el wifi y todo no parece, no que la boca que no puede hablar pobrecito vení, vení la nada nomás no, yo me voy entonces la playa. La playa. ¡Pasaron B! ¡Pasaron B! ¡Mira, mira, mira, mira, mira! Baranda, baranda. Uh! ¡Pasaron B! ¡Pasaron sí. ve ¡Pasaron ¡Me quise en oscuro! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, caramelo, puta? <ríe> Hablaba gordo maric No, esto armando moto no tiene nada oh, crap. Fire. <risa> Hola Tomás, tengo bomba Ayudame ¡Bomba, bomba! Sí. Ayúdame. Bien, <risa> bien, no, <risa> no esto es para mí lo de auto se de la caja si está muerto no te escuchan. Claro. Ah, te A te que... Ah, mira, lo no me Están todos están todos fondos. Están fondos. Están todos fondos. Roten ya, Están conmigo Vamos Están todos Malo. Uh. Uh. Buenas tardes Recorre el terreno Ay, mica. ¿qué pasó, youtuber? No, no, no, no, ni yo. No. me daban una cajita